...hablamos con Ana Gutiérrez, buenas tardes... ...hola, buenas tardes... Qué ...elegante, qué guapa. ...muchísimas vas. gracias... Bueno, ...ha creado un premio para esta pasadera al Ario... ...sí, sí, sí, bueno... ...sí, sí, eh, la firma Maribel Llévenes... ...ya lleva muchos años eh, siguiendo muy de cerca... Eh, ...este evento... ...y bueno, ahora tenemos el honor de poder colaborar... ...mucho más activamente... Eh, ...otorgando el premio a la belleza eh, Maribel Llévenes... ...este año se amplía el premio... ...al eh, mejor modelo masculino... ...el año pasado se otorgó solamente a, a, a... ...bueno en este caso fue Carmen Celi la que ganó el premio... ...y este año bueno, estamos encantados de poder ampliar ese premio... ...al modelo, al modelo masculino también. ¿Y qué vaya a valorar eh, más eh, y en este regalo de qué se trata? A ver, eh, además de por supuesto el físico que es muy importante... Eh, ...los valores de, de la firma Maribel Llévenes... ...son principalmente la elegancia, la naturalidad... ...y por encima de todo la excelencia... Eh, ...la pasión por lo que uno hace... ...el trabajo detrás eh, de, de, bueno, de lo que vamos a ver hoy aquí... ¿no? ...todo ese esfuerzo que hay, esos meses de preparación... Eh, ...al final eh, la belleza es eh, la armonía... ...de todo lo que tenemos en nuestro interior... ¿eh? ...la belleza no es solamente un físico... ...es una mirada, es una sonrisa". ...es saber transmitir eh, la historia que nos cuenta el diseñador... ...con ese traje, que el modelo va a lucir encima de la pasarela... ...entonces, es un conjunto de, de cosas las que se valoran... ...no solamente el físico. ¿Y el premio es...? Sí, el premio es... Sí. ...3.000 euros en tratamientos de belleza... ...en los centros de eh, Maribel Llévenez. Bueno, pues, enhorabuena por vuestra iniciativa... Muchísimas y gracias. a ver cómo. ¿Qué he gracias, ganado? sí, tenemos muchísima ilusión. Encantados de participar otra vez aquí. Muchas gracias. Bueno, qué alegría nos da poder pues la enhorabuena, felicitar a estos grandes diseñadores del arte a costura, como el señor Montesco, que este año está alfiler de oro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias de corazón y de verdad estamos muy contentos con el resultado de nuestra colección y con el premio que recibimos este año. Felices. ...muchos años, más de 30 años ¿no? Son, bueno, sí, 30 años y muchos años, claro... ...toda la, toda la vida dedicada a la mujer y a la alta costura... ...y vistiendo los mejores momentos de, de cada mujer". Habéis hecho muchas cosas bonitas, habéis participado en cosas benéficas para esa labor, para que otros pues puedan también eh, con vuestro granito de arena pues ser más felices, tapar agujeritos y hacéis siempre de todo. ¿eh? Hombre, es que la moda siempre está unida en general a todo lo que forma la sociedad y, y como persona y como diseñador siempre tienes que colaborar con las causas nobles y con los eventos maravillosos, tienes que estar en todos los sitios. El día que yo soy muy curiosa, ya en el, en el de la nueva temporada, qué colección vaya a presentar, bueno, nosotros, tejidos. Todo. Nosotros vamos a presentar una colección puramente nuestro estilo, el sello de la casa, eh, la mujer por encima de todo, una colección femenina, eh, alta costura en todo su apogeo y sencillez, elegancia, una mujer brillante y un colorido espectacular y nuestro sello es que la gente en cuanto salga la pasarela lo va a reconocer y va a saber que es nuestra colección porque lleva nuestra firma, claro. ...¿qué parece la pasarela ...bueno pues la pasarela siempre, cada vez, cada año... ...superándose, cada año mejor, hasta el tiempo... ...nos ha respetado y la pasarela es una maravilla... ...porque esto es un escaparate al mundo... ...y es un escaparate de moda, de, de grandiosidad... ...de espectacularidad, la calle Lario, ...el espectáculo es aquí inmejorable... Pues es que se puede decir de Málaga. ¿Qué le aconsejaría, qué le diría a los jóvenes diseñadores? ...que están empezando en este mundo... ...con la trayectoria que llevas... ...a, a mí siempre que me hacéis esta pregunta... ...me gusta decirles que lo pasen mal... ...que sufran, que dediquen su tiempo... ...que no les regalen el oído... ...porque eso no trae nada, no, no trae nada bueno... ...hay que luchar mucho, hay que aprender mucho... Hay que estar descontento siempre con tu trabajo para aprender más, hay que ser muy sacrificado, hay que tener mucha paciencia. Entonces, que, mmm, que sufran por su pasión, porque el sufrimiento te lleva al éxito. Ahora nos quedamos, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros siempre, a vosotros siempre por atendernos a nosotros y por acordaros para sacarnos en la entrevista. Gracias. No en las fotos. Vale. ...entrevistamos a Susana Hidalgo, diseñadora de alta costura... ...nuestra una colección de trajes de novia que es una maravilla... ...bueno estamos yo creo en el mes también de las novias... ...porque septiembre es un mes que se elige mucho para casarse... ...verdad Susana que ...sí, hola buenas tardes, encantada... ...igualmente es un placer siempre... ...hablar con estos artistas que tan creativos como soy los diseñadores... ...bueno cuéntanos un poquito tu colección en qué se basa... ...pues mira, eh, sobre todo estoy... ...me he inspirado mucho en lo que es la naturaleza y, y en obras de arte... ...vale, entonces lo que vaya a ver es una colección... ...de colores muy pastelitos, después acabaré con, con lo que son mis novias... ...vale, y sobre todo lo que voy a tener mucha superposición... ...de tejidos, de materiales, piedra, bordado, todo muy artesanal. Eh, Tus diseños están creados, ¿para qué tipo de mujer? Pues mira, la verdad que una mujer muy princesa, muy femenina... ...me encantan muchísimo mis trajes... ...sobre todo mi sello de identidad... ...que más me identifica es la sensualidad... ...y nunca, nunca olvidándome de la elegancia. Sí. <risa> Elegante da igual que vaya muy puesto o menos sí, puesto. la verdad. ¿Qué tipo de tejidos son a los que se lleva? Pues, hay tendencia, hay clásicos... ...pero también hay tendencia cada año, ¿no? Bueno, yo la verdad que no me guío por las tendencias... ...yo me guío por cada clienta que tengo delante... ...cada clienta es única... Eh, ...cada una tiene un color... ...cada una tiene un tejido... Y bueno, sobre todo los tejidos que utilizo son tejidos de alta calidad, de muy alta calidad. O sea, lo que son las sedas, eh, lo que son lo, los micados también de seda. Y sobre todo lo que me identifica mucho es la superposición de muchísimos materiales, que es lo que me encanta. O sea, yo no puedo hacer un vestido normal con dos pinzas, es que no me sale. A mí lo que me sale es trabajar, trabajar, trabajar, trabajar hasta conseguir lo que es el resultado. ¿Qué te parece la pasarela del año 2019? ...pues la verdad que muy bien, mucha expectación... ...cada año se mejora y la verdad que um, muy contenta... ...porque bueno, llevo tiempo que no desfilo... ...y este año otra vez me he incorporado al grupo... ...y la verdad que muy contenta. Muchísimas gracias, enhorabuena. Venga, muchas gracias a vosotros, ¿vale? Venga, gracias. Ángel Palazuelo yo creo que va a sorprender... ...en esta pasada de año 2019... ...porque prepararon para lo que vamos a ver desfilar en breve... Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, encantado de saludaros. Y bueno, aquí estoy para lo que queráis saber de la colección. ¿Cómo se llama esta colección que vas a presentar hoy y de cuántos trajes pues se compone? La colección se llama Viva lo Español. Eh, como, como muchos de vosotros sabréis, si habéis seguido la pasarela Lario, yo fui uno de los pioneros en, en crear esta pasarela cuando se llamó Alma, alta costura malagueña y después continuó como la Fashion Week mmm, pasar el alario. Eh, siempre que hago un, un desfile, sobre todo lo que busco es un poquito la puesta en escena, que el, que el público disfrute y el espectáculo. He, he querido rendir un homenaje a los bordadores españoles y bueno, si, si ahora tenéis oportunidad de grabar un poquito así por encima, pues vais a ver trajes magníficos. Es una colección privada de, de trajes de torero bordados de a mano, de trajes de luces. Hay, ca lumbro, contigo, no <risa> Hay capotes maravillosos, puedo decir que uno de ellos lo llevó Esther Williams en Escuela de Sirena, cuando cierra la película con el bañador y el capote y son unos bordados pues bueno, muy nuestros y maravillosos. ...y nada, yo, yo ya lo que quiero es que la veáis... ...y que opinéis, que disfrutáis... Eh, ...aquí es una muestra un poquito de, de ingenio... ...y como broches hagamos un traje de, de novia... ...que es el sello de nuestra casa... ...y en el que se va a ver lo que es nuestra costura" se traje vamos. <risa> Muchísimas gracias, no lo buena por tu trabajo. Gracias a vosotros, buenas tardes y hablamos ahora con Jesús Segado que nos trae recién ahí su colección que vamos a verla en breves, ¿no Jesús? ¿Qué tal buenas tardes? Pues buenas tardes, muy ilusionado aquí de presentar entre el cielo y el suelo en mi ciudad. Se ha visto ya en otra ciudad, no completa, se ha visto parte de la colección y ya era hora de que Málaga viera ...lo que hemos hecho, inspirado en la catedral, en la iglesia y sus iglesias... ¿Cómo las llamado? Entre el cielo y el suelo... El suelo, el suelo, el suelo sí, ¿no? sí, sí... ¿Qué utilizado? Pues mira, color... eh, como es muy regio, pues hay seda bordada en tonos dorados y verdes... ...hay verde, mucho verde, hay mucho nude ...mucho color, porque como está basado en el vidrio y en la catedral... ...pues hay color del vidrio, hay terciopelo de seda... ...bueno, es la iglesia pura y dura, monaguillos, encajes... ...y bueno, todo llevado evidentemente a una mujer romántica... ...no queréis que vamos a ver a chicas vestidas con trajes de cura... ...pero bueno, la inspiración es esa... ...y hay una sotana, hay una capa de terciopelo como la lleva el Papa... ...y bueno, todo muy bordado, todo muy artesanal... ...y todo muy de costura. ¿Qué te parece la pasada del área de Pues mira, muy bien, yo he, excepto una edición que no pude... ...pues he estado siempre, me parece que es un escaparate... ...bastante bueno para los diseñadores de Málaga... ...y que vienen, algunos que vienen de fuera... Y creo que nos hace visible a todos. O sea que hacen falta más plataformas como esta para que haya cultura de moda y que la gente se acostumbre a, a ver moda y a trabajar en moda y a querer ser moda. Yo sé que lo que lleváis mucho tiempo, que sois muy veteranos en esto, también para ser alario apoya a los jóvenes, diseñadores. Sí, está ¿Qué muy le diría? bien. Le... Hombre, yo le diría que no se desesperen, porque al principio es un poco desesperante el hecho de eh, creer que tienes talento, que tienes mucha ganas de hacer cosas, pero. No llegas a lo mejor tan rápido como tú quieras. No cada uno le llega poquito a poco, yo creo, que tienen que trabajar mucho, es mirar a, hacia otra gente y sobre todo disfrutar con el trabajo. Bonitas palabras? Sí. que en cuenta esos jóvenes. Sí, Muchísimas gracias y enhorabuena por Muchas todo. gracias a vosotros siempre. Eso. Bueno, hablamos con una gran diseñadora que a mí me encanta, Lourdes Pa, porque su, su diseño es tan alegre como ella misma. Mira el que lleva, ¿eh? es este espectacular. Flamenquita total. Mi sello no se puede perder. Los lunares es un clásico, tanto en la, en la moda, en la preta porteca, como en la flamenca, lógicamente. Cuando diseña Lourdes Pa, qué se inspira? ¿En Ay, ¿qué nos se inspiramos en... todo. Ahora estamos preparando la siguiente colección, estamos comenzando. Y bueno, en la primera colección nos inspiramos en... En, en, ...me inspiré justamente en los diseños... ...que yo me pondría en mí... ...y luego esta colección pues nos hemos inspirado... ...en los momentos importantes de toda esta temporada... ...en donde hemos conocido pues a gente... ...pues muy buena en el que nos ha acompañado en el camino... ...en el que nos ha ido abriendo puertas... Y ...por eso se llama Destino... ...pero ahora estamos aquí en la alta costura... ...la moda flamenca bueno, se ¿qué queda a un parece lado... ...bueno, ...bueno, es, es espectacular... Organización. Es ...sí, ¿verdad? sí, además es la pasarela más larga de toda Europa... ...y creo que es digna de, de, de verla y porque es maravillosa... ...teníamos miedo porque el tiempo no nos no iba a acompañar... ...y de momento se está portando bien... ...y aquí estamos, siendo hay parte de la organización. Hay ¿no? O sea que el va lo tener varios muy premios difícil. Sí, sí, hay varios premios... ...la aguja de oro, ¿no? El, el alfiler de de oro... Que se, ...que se le va a entregar a uno de los diseñadores... ...y mañana tenemos un certamen también de noveles. Bueno, qué maravilla, la verdad es que es mucha <ríe> alegría <ríe> para Málaga... ...para toda la gente que viene, tanto española como extranjera... ...que anima muchísimo, está muy guapa... Muchísima ...así gracias. que enhorabuena, estoy deseando gracias ya ti, la... mucho. ...ya me llamará para ver la nueva colección... ...ya te llamaré, ya sí, tengo ya muchas gracias... ...enhorabuena por su trabajo... ...gracias cariño... ...hablamos con don Francisco Zambrano... ...es uno de los organizadores también de esta pasarela, ...porque es el que se va a encargar también luego... ...de la gala, de coste para los invitados... ...para los bis... ...y que lo hace siempre de lujo, lo hace fenomenal... ...y es que siempre hay que poner broche de oro... ¿eh? porque algunos se llevan eh, la aguja de oro pero el broche de oro lo pones a mano. Sí, luego, hombre, tomarse una copita, unos canapés y eso, pues bien, todos los años, esperemos que este año no nos pase como el año pasado, que tuvimos que salir corriendo por la lluvia, no, este, este año bien, y nada, pues es un sitio es bastante muy bonito, aquí en la Plaza de las Flores, y bueno, pues vamos a hacer un coste donde podamos tomar unas copitas, sobre todo, interactuar con la gente, charlar y pasárnoslo bien. Más cosas, porque yo sé que tiene muchos amigos que vienen también porque tú vienes. Y bueno, pues nos sí, que es verdad. Yo, en primer, oye, en principio, darle sobre todo agradecer a, a todos los sponsors que tengo, por ejemplo, como eh, las anchoas revilla la Central de Carneros Norteño, Vino de Zani, de Bodegas Árabe, a Narbona Solís, a Belvé, que nos va a hacer unos postres espectaculares, a Popi con el jamón, y después a todo el mundo, a Cántima, a Armani, a, a toda la gente. ...que colabora para que esta fiesta salga bien. ¿Cómo ves pasarle al año? Yo la veo muy bien, yo creo que este año va a, tener, va a ser un punto... ...y aparte respecto a otros años, yo creo que va a ser muy bonito... ...yo he visto algunas, algunos de los modelos que salen... ...y son muy bonitos, y yo creo que este año va a tener un éxito... ...está visto que está lleno, no hay ni un solo sitio... ...para que la gente se pueda sentar, las invitaciones... ...se han agotado rápidamente. ¿Has podido ver algo de los diseñadores... ¿Has mirado alguna cosita? Muy poquito porque es verdad, yo tampoco me, me quiero meter, hoy he estado viendo cómo estaba maquillándola y cómo estaba eh, la peluquería y todo. Allí estuvimos con la, con la gente, con algunos diseñadores, pero no te dan pista, es una sorpresa. El año que he pasado entrevistamos también a un amigo tuyo de Canarias que Juan... hizo también a Juan Carlos Arma este año es que no podía porque está preparando Tenerife y está preparando Milán entonces no podía pero hubiera encantado pero él seguramente volverá a repetir yo quiero que el año que viene si Dios quiere pueda ir a Marbella que hasta ahora no ha ido a Marbella ha he hecho el año pasado a pasar el horario pero esperemos que el año que viene esté en Marbella también eso, sí, sí ahí estamos ahí estamos ahí ya eh, mi, mi digamos mi ciclo en, en La Antilla lo de, de de Huelva ya se ha terminado y entonces esperemos ahí estamos Málaga Marbella Santa Cruz de Tenerife ahí ahí estamos todavía puede haber sorpresa pues muchísimas gracias por atendernos siempre tan genial de ser tan buen amigo ...y bueno, si te apetece desfilar un poco por la pasarela... ...que te has quedado con, sí. con el STP... ...nosotros sí. estamos aquí con la cámara grabada... ...pero ya soy ya, yo ya, no, ya tengo muchos años... ...eso tú y, y, y otra gente... ...de verdad que es un placer volverte a ver... ...para mí eres de las mejores periodistas que existe... ...y además una, mejora, una de mis mejores amigas... Muchas gracias, ...un beso... ...Romina Brunelli es una diseñadora... ...joven, con mucha energía, con mucha fuerza... ...viene de Buenos Aires a traernos esta colección... ...que es única, especialmente diseñada... ...para una mujer muy especial... ...así que mejor que nos lo defina ella... ...que haya creado esos diseños... ...muy buenas tardes... ...muy buenas tardes... ...bueno, cuéntanos algo de tu colección... ...¿cómo la has llamado tu colección? Mi colección se llama El Templo del Conocimiento... Eh, ...yo siempre digo que me gusta presentarme... ...no como una diseñadora tradicional... ...sino que intento vestir el alma de las mujeres que las mujeres a través de las prendas puedan conectar con su diosa interior y hacerla visible. A ver, para que lo entendamos todo, por sí. ejemplo, ¿cómo me tendría que vestir yo para sacar esa diosa interior? Bueno, es muy importante como volver a reivindicar la moda, ¿no? Volver a conectar con las prendas como prendas de poder y trabajar, en tu caso, sobre tu diosa. ¿Sí? se hace todo un trabajo, es un proceso interior, para poder vestir tu diosa y hacerla visible hay que ir al interior, no, a sanar, a animarse a brillar, a ser merecedoras, de sentirnos bellas, ¿sí? entonces es un proceso profundo no, eh, y es una invitación para, para empezar a abrir ese mundo también de sanación y que no la moda sea algo frívolo, sino que sea un portal a nuestro ser. También veo tu traje que así, como recuerda un poquito de la época, ¿no? Sí. sí, bueno, voy mezclando, te... eh, mezclo diferentes civilizaciones antiguas, ¿no? Ellos usaban las prendas como prendas de poder, o sea, el ritual de vestirse, era un ritual de vestir el alma, o sea, cada prenda tenía un sentido, un porqué, muchas veces como protección, otras para potenciar algo que se estaba haciendo en el momento... Sí, bueno, este vestido lo, lo creé para esta ocasión también especial y es parte de la colección. ¿Con qué tejido te gusta trabajar? Y mezclo muchos tejidos, incluso mezclo materiales antiguos con modernos, los bordo a mano, armo muchas fusiones, hay sedas, movimiento, o sea, la idea es tener un mega vestido que sea único y hermoso, pero que también sea cómodo. ¿no? Que las mujeres podamos movernos y poder um, volver a sentir el cuerpo de nuestro lado, digamos, como honrar todas nuestras partes. Y la comodidad es muy, muy importante. ¿Cómo ves pasar el alario? Que ya que se sí ha venido de Argentina. Ya me puedes imaginar. He venido a Argentina porque, bueno, tuve muchas, muchas invitaciones a estar aquí hoy. Me dijeron que es la pasarela más larga del mundo. Va a empezar, Va a empezar, bueno. Eh, enhorabuena. Vale. La foto, la foto, Gracias. la foto. Gracias. A Don Miguel Luna, director del Palacio de Congreso de Marbella, y que ha venido también a la pastelería Alario para saludar a muchos marbellís que han venido, a estos grandes diseñadores. que Tenemos uno también que queremos mucho, que es John que también ha desfilado con mucho encanto y muy divertido. Bueno, ¿qué le ha parecido? El pues, magnífico, la verdad es que la pastelería Alario para mí es de lo mejor que hay hoy en día en Europa, y muy contento de estar aquí. María José González, que es la organizadora, lleva 3 o 4 años invitándome. ...suelo venir, pero este año me he buscado mucho más... ...y la verdad es que muy contento de estar aquí... ...apoyando a los diseñadores... ...igual que apoyamos en Marbella a los diseñadores... ...y hacemos Marbella Fashion Show... ...Marbella Fashion Week... ...y en el Palacio de Congreso... ...también hacemos pasarelas de moda. Bueno, ya mismo tenemos el otoño aquí casi en Puerta... ...¿cómo va a venir la temporada de otoño en el Palacio? Pues magnífica, magnífica. ...ayer eh, puse en Facebook una foto mía diciendo... Voy a dejar un ratito para que acaba de cerrar en un día tres congresos. Es decir, estamos de moda, Marbella está, no estamos, Marbella está de moda. Marbella vuelve a ser lo que era, ha resucitado de nuevo de los malos momentos y ahora mismo estamos otra vez en la, en la cúspide. Estamos donde teníamos que estar y volvemos a estar donde nunca teníamos que haber estado. Abajo, pero ahora estamos arriba otra vez, muy fuerte. Ah, pues enhorabuena por su trabajo. Me ha alegrado mucho verlo en la pasarela horario. Y nos vemos en Marbella en estos días. Por supuesto, y pronto tendremos también allí pasarela eh, de moda con grandes diseñadores españoles y de otros países. Muchas gracias por la atención. Gracias a ti, gracias.